Esto es lo que tienes que saber de las Laptop Gamer. Te presentaré algunas diferencias importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir entre una Laptop convencional y una diseñada para gamers. Las laptops para gamers son una realidad que poco a poco va abriéndose, pasiando en la comunidad, y muchos se siguen preguntando ¿qué tanto vale la pena comprar una Laptop Gamer? Si bien el rendimiento de una portátil tradicional puede verse a simple vista similar a la de una Laptop Gamer, la realidad es que hay diferencias importantes que nos pueden ayudar a decidir entre ambas opciones. La importancia del diseño. La diferencia va más allá del diseño y del teclado colorido, pues al final del día es rendimiento lo que se necesita para lograr una partida exitosa en línea. Comprar una laptop gamer resulta más que un gasto, es una inversión. Y es que elementos como los materiales con los que está hecha la convierten en una opción más duradera que otras. Los materiales son precisamente una de las grandes diferencias que se puede notar entre una laptop tradicional y una gamer pues una laptop para gaming se fabrica con materiales cuya finalidad es disipar el calor y además resistir el uso prolongado que se le da, debido a las largas horas que puede durar una partida. El teclado. Otro punto característico de una laptop gamer es que cuenta con luces LED en el teclado que ayudan a tener mejor visibilidad en ambientes poco iluminados. El teclado gaming puede contar con prestaciones diseñadas para obtener la máxima velocidad de respuesta y durabilidad, con tecnologías como n Rollover, que aseguran que el sistema podrá detectar la pulsación de varias teclas de forma simultánea y anti-ghosting, que permite una pulsación de teclas en 1ms. En algunos laptops gamer, los fabricantes integran teclados mecánicos que ofrecen hasta 5 veces más durabilidad que los teclados de membrana en laptop para hogar u oficina. El rendimiento es básico, pero pasando a lo realmente importante, el procesador y la tarjeta gráfica, ¿qué tanta diferencia existe? Pues es simple, una lab normal está diseñada para trabajar con gráficos simples como los que ocupas al hacer una presentación, navegar en internet o ver videos mientras que una para gaming cuenta con un procesador dedicado específicamente a gráficos, un GPU para mostrar las mejores imágenes, la nitidez y la fluidez que quieres vivir en un buen juego para evitar quedarte congelado a la mitad de algo importante. ¿Cómo se logra esto? Para ambos componentes existen dos versiones, los CPU y GPU de bajo consumo de energía, enfocados a la duración de batería y los de alto rendimiento enfocados a los usuarios que buscan el mejor desempeño sin preocuparse por la vida de la batería. Cómo identificar cuál es el tipo de estos componentes en una laptop tradicional y una para gaming bajo consumo de energía, ejemplo Intel Core i5 8250U, GPU series M bajo consumo de energía, ejemplo NVIDIA GeForce MX 150 o NVIDIA GeForce 940MX, CPU serie H o K de alto rendimiento, un ejemplo es Intel Core i5 9300H, GPU NVIDIA series 10 o series 20, ejemplo Nvidia GeForce GTX 1050 o Nvidia GeForce RTX 2060. Capacidades de expansión. Por lo regular las capacidades de expansión son mayores en un equipo gamer, ya que se busca que la inversión esté a la altura de la calidad visual que tienen los videojuegos más nuevos y demandantes. Es así que mientras muchos laptops para hogar u oficina tienen capacidades de expansión limitadas por el factor de forma y grosor del equipo, pueden ser más delgados, en una máquina para videojuegos, el usuario podrá agregar incluso componentes externos para disfrutar de su inversión por más tiempo. Tipos de pantalla La calidad visual es indispensable para el gamer, por lo que las pantallas de estas laptops tienen tiempos de respuesta y frecuencia de actualización rápidos, así como una excelente gama de color y ángulos de visión. Acer Predator Triton 500 cuenta con 3ms de tiempo de respuesta a frecuencia de actualización de 144 Hz y 100% sRGB y ángulos de visión de 178 grados, ofreciendo colores vivos e imágenes nítidas desde cualquier ángulo, incluso en juegos donde hay movimientos muy rápidos. Conclusión, ¿qué tipo de computadora debería comprar? Depende del uso que les des a la portátil, tomando en consideración puntos como la duración de batería, peso y tamaño, pero sobre todo el tipo de software con el que vas a trabajar o los juegos que quieres jugar. Oficina o consumo, para quienes no requieren potencia gráfica especial para sus aplicaciones, viajes locales o foráneos y buscan en una portátil un diseño práctico pero elegante, un equipo moderno es ideal como la Swift 5 de Acer. Gamers Para aquellos que requieren de la mejor calidad gráfica y de un equipo de gran rendimiento para disfrutar la mejor experiencia en cualquier juego o para creación de contenido 3D y aplicaciones de diseño gráfico demandante, para estos casos Predator Triton 500 con procesador Intel Core i7 de octava generación es perfecto. Estudiantes por su parte, Acer Nitro 5 sería la elección ideal para aquellos padres de familia que consideran darle una buena herramienta de trabajo a sus hijos y/o comprarles una consola de videojuegos o para estudiantes de diseño gráfico. Así que considera estos puntos y suma a tus necesidades para tomar una buena decisión. Seguramente en Acer encontrarás la solución ideal.